a una nueva edición de Mach TV en la calle, en la que hemos aprovechado para viajar hasta el Andévalo Nubense, concretamente hasta el municipio del Cerro del Andévalo, que celebra hoy una amplia jornada carnavalera que comienza aquí, en el Centro Social Municipal, en el que tendrá lugar la coronación de reinas y damas del carnaval. Posteriormente le seguirá un pasacalles que recorrerá todo el pueblo y finalmente volveremos a acabar aquí para disfrutar de una noche de música y diversión ...para todos los vecinos y vecinas de este pueblo andevaleño... ...así que sin más, os dejamos con el mejor carnaval... ...y la mejor calidad carnavalera onubense. Buenas tardes y bienvenidos todos a nuestro atípico carnaval... ...a nosotras nos gusta nadar a contracorriente... ...y anteponernos a las dificultades que se nos presentan... ...a pesar de estar en la cuerda floja nos tiramos a la piscina una vez más. La última no sabemos. De momento aquí estamos y por motivos varios de coordinación nos vemos en la obligación de celebrar nuestro tradicional pasacalle y después el día 4 disfrutaremos de las actuaciones. Ante nuestra sorpresa este año vinieron unas niñas a decirnos que querían presentarse a reina y damas de carnaval. ¿Cómo decirles que no? Así que aquí estamos y antes de lanzarnos a la calle vamos a celebrar nuestra tradicional ceremonia de coronación, nuestra coronación de platino. Cuarta dama de honor, Nani Martín García, acompañada de Dairo Rico Galván. Un abrazo. Segunda dama de honor, Saray Jiménez Pérez, acompañada de la Sonia Rodríguez Calderón, acompañada de Víctor. Iglesias Corchero. Y ahora recibamos con un fuerte aplauso a su reina Natalia Benítez Arena acompañada de José Antonio González Benítez. Esa música, por favor, primera dama bueno, quedando así nuestra primera corte coronada ahora los acompañantes procederán a obsequiar a su dama y reina con un ramo de flores cuarta dama Tercera nada más. Aplausos para esta reina y su corte, a la que despedimos a ritmo de tambor. Thank <laughs> you. ...pues finaliza este acto de coronación... ...de las reinas y de las damas del carnaval del Cerro del la ...y estamos con todas ellas... ...para que nos cuenten un poquito cómo ha sido esta experiencia... ...cuéntanos, por ejemplo... ...muy bonita... ...con nervios, pero... ...es, es bueno vivirlo... ...¿cómo decidisteis ser damas o, o reinas del carnaval del Cerro? ...pues mira, la, la que... ...dijo de ser... ...de apuntarnos a esto de las damas... ...fui yo... ...y luego se los dije a todas ellas... ...para que no lo pasásemos en un día tan especial como este... ...muy bien. O sea que todas sois amigas ¿no? ¿un poco? Sí. ¿Y qué significa para ser reina? Un nerviosismo pero es algo importante... ...porque es aquí en el cerro y es un carnaval... Es un, ...algo muy importante y... ...pero bueno ahora pasarlo bien... ...que es lo que importa. ¿Tenéis tradición carnavalera en vuestra familia, ¿Más o menos? Sí. sí. ...¿qué es lo que hacéis en los días de carnaval?... ...pues nos vestimos, disfrutamos un poco de todo... ...en el colegio hacemos actividades... ...y pues esa ilusión de coger y decir... ...bueno te levantas y ahora prepararte... ...con tus amigos a disfrutar... ...es eh, especial... ...bueno hoy especialmente... ...este ha sido uno de los primeros actos... ...pero nos quedan más actividades ¿no?... ¿Qué, ...¿qué podemos esperar en el día de hoy?... ...cuéntanos... ...el pasacalle... ...que es muy divertido para los niños también... ...y después, por, por nada, disfrutar, que es lo que nos queda después por la noche, disfrutar hasta, hasta la hora que quedamos. Bueno, pues mandarle un saludito y, y un mensaje de ánimo a toda la gente que esté cerca del cerro y que quiera venir al carnaval, ¿qué le diríais? Bueno, pues como ella misma dicen, venid al Cerro de la Andevalo a disfrutar de este carnaval. Os dejamos con el pasacalle que empieza ahora desde aquí, desde el centro social del cerro. Ah! <laughs> Cuadrado acompañada de David Reyes Cuadrado. de Héctor González Bueno, ahora recibamos con un fuerte aplauso a nuestra reina de oro, Noemí Romero Domínguez, acompañada de Unai Romero Domínguez. Por favor, si me ayuda... Segunda corte coronada. Los acompañantes procederán a obsequiar a sus damas y reinas con un ramo de flores. Cuarta dama. La... ¿Cuál? Tercera nada. Primera dama. ¡Vamos! Esos aplausos para estas niñas y niños. Y ahora, nuestra reina de oro. ...nuestro pueblo de color y confeti... ...Feliz Carnaval 2023... ...todos a la calle a pasarlo bien, ¡vámonos! Comienza el pasacalle del Cerro del Andévalo... ...como veis, empezamos en este centro social... ...pero vamos a recorrer toda la localidad... ...os dejamos que disfrutéis de este ambiente carnavalero. Hola. Hola. ¿De qué vais disfrazada? bajo del mar. ¿Y cómo habéis llegado a este disfraz en conjunto? Pues practicando, viendo vídeos y haciéndolo a mano. ¿Salís todos los años? Sí. ¿Sí? ¿Y de qué habéis disfrazado otros años? Pues... Mmm, de, ¿Te acuerdas de algunos? Del, <risa> del cine. <risa> del cine también, de San Andrés, de la, de Chuchelandia. Ah, muy divertido. ¿Y qué es lo que más te gusta del carnaval? ...pues pasándolo bien y los disfraces que hay... ...bueno pues te dejamos que, que sigas con el pasacalle... ...que ya se nos aleja un poquito... ...muchas gracias y a disfrutar... ...bueno pues estamos en este pasacalle... ...y nos hemos encontrado pues con las grandes organizadoras... ...¿no del carnaval aquí en el Cerro del Andevalo. Contarnos ¿cómo se organiza a lo largo del año... ...desde la Asociación del Carnaval... ...esta fecha tan importante?... ...pues a lo largo del año... ...intentamos de ir pensando, y buscando algo... ...buscando cosas, preparando cuando llega este día. Lo que pasa que cada vez somos menos, éramos un grupito de 12, nos hemos quedado en menos, bajo mínimo, entonces nos está costando trabajito de sacarlo para adelante. Pero bueno, luego la gente se, se anima y se echa a la calle y bien, hay que trabajar, nunca está a gusto de todo el mundo, pero bueno, intentamos de que salga lo mejor posible. Bueno, este fin de semana tenemos muchas actividades ¿no? relacionadas con el carnaval. que nos podéis contar de lo que nos espera a lo largo del día de hoy y de mañana? Bueno, pues ahora tenemos el pasacalle, que estará hasta las nueve y media por ahí en la calle o las diez. Luego volvemos otra vez al salón, donde hay baile con DJ y se darán premios a los mejores disfraces. Y luego la semana que viene sí que tenemos otra vez, que es cuando cantan las chirigotas, porque por problemas de trabajo y eso no han podido hacerlo hoy, entonces hemos tenido que cambiar un poquito las cosas. ...y tendremos actuaciones de las chirigotas y eso... ...bueno hemos visto que para la coronación de las reinas... ...no teníamos un grupo sino dos de grupos ¿no?... ...¿cómo ha surgido esto?... ...pues mira este año... Eh, ...en principio llevamos ya un par de años... ...que hemos tenido casi que rogar... ...para que hubiera reinas y damas... ...pero este año de buenas a primeras se nos presentó uno... ...y cuando nos dimos cuenta pues nos había uno, había dos... ...entonces en un principio había que sortear... ...y escoger, pero como son todas niñas... no ...de la misma edad nos dio pena... ...y hemos sacado las dos adelante. Bueno, pues para la gente de la comarca, de la zona... ...yo les comentaba antes a las niñas... ...¿qué mensaje le daríais para que vinieran al cerro... ...a disfrutar de este carnaval? Bueno, pues que vean cómo está esto... ...y cómo se va a poner dentro un rato... ...que aquí siempre hay marcha y animación... ...y que vengan, que se lo pasan, vamos... ...juerga garantizada seguro, vamos... Bueno, pues vamos a unirnos con ese pasacalle... ...que nos quedamos un poco atrás y a disfrutar del día. Vale, gracias. <risa> Esas, ¿no? Sí. Sí. ¿Y quién ha decidido el disfraz este año? Que... Bueno, sí, yo. yo. lo he hecho con mi madre. Ah. ¿Tu madre es muy carnavalera? Sí. Te gusta el carnaval? Sí. sí. ¿Y bueno, de qué os habéis disfrazado otros años? Otros años el, de, de, bola del mundo. de bola del mundo, del ego. Es verdad. Nos disfrazamos de bola, oh, sí. de bola del, del mundo, carnaval premio y Lego ego ganamos el segundo. O sea que hay un concurso de disfraces en el cerro. Sí, sí. pero Yo antes a la con las madres, ahora la hacemos nosotras solas. Ya sois más mayores y la hacéis vosotras, ¿no? Sí. sí. ¿Cuál ha sido vuestro disfraz favorito en todos los años que os habéis disfrazado? La, bola del, la mundo. Bola del mundo y después Lego. ego. Sí. La... Sí, ganamos. Exactamente. ¿Y la bola del mundo? ¿Qué significaba ese disfraz? Eh, era el mundo y era Willy Fox era vuelta al mundo era, No, era Willy como Fox, faca, porque el sombrero, nosotras llevábamos menos, pero las madres llevaban una bola más así, grande y un sombrero. Ratón, así que era la bola del mundo y después un, un sombrero que ahí tenía el tiempo, Willy Ford y eso. ese es vuestro favorito, no? Sí. Bueno, hoy es una tarde de bailar, ¿no? Sí. Pues dejamos bailando, a disfrutar del pasacalle. Vale, vale adiós. Vale. Bueno, pues seguimos recorriendo las calles del Cerro de Andemalo en este divertido pasacalle. Y vamos a ver qué nos cuentan por aquí. Hola. Hola. ¿Cómo lo estáis pasando? Muy bien. Sé que vais disfrazada. De ladronos. ¿Os habéis puesto de acuerdo todas, no? Sí. sí. ¿Y es el primer año que os disfrazáis? No. ¿Os disfrazáis todos los años? Desde chiquitito. ¿Y eso por qué? ¿Vuestros padres os gusta el carnaval? Eh, sí. sí. ¿Y en el cole también lo soléis celebrar? ¿Qué habéis hecho este año en el COVID por carnaval? Eh, cada día tengo que disfrazar una cosa y el último día nos llevamos un disfraz. Bueno, hoy estamos en este pasacalle, pero también vamos a disfrutar de más cosas a lo largo del fit, ¿no? Sí. ¿Qué es de lo que tenéis más ganas? Eh, no sé. De disfrutar con las amigas, ¿no? Sí. ¿Os gustaría ser damas y reinas en los próximos años cuando seáis más mayores? Sí, Pero... yo ya fue un año con, con las amigas de mi madre. Fui dos años, dos años. ¿Fuiste dama o reina? No sé. No te acuerdas, eras muy pequeñita, ¿no? Bueno, pues a disfrutar de este paso calle. Muchas gracias. Gracias a vosotras. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nah, yo vengo aquí a curar a la gente yo, yo por si pasa algo. Me, me he puesto un poco nervioso, me ha empezado un poco de taquicardia -y, y el doctor García Vaquero estaba aquí para solucionarlo todo. Yo soy el que la receta el los medicamentos, <risa> eso. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con otro de los grupos que participan en este concurso de disfraces, ¿no? De este pasa calle, ¿de qué vais disfrazados? De, nación, bueno, policía secreta, por así decirlo. Os hemos visto muy metidos en el papel. ¿Nos podéis hacer una pequeña escenificación? Ahora mismo. Ahora mismo. Escúchame. Por favor. ¿Dispersión? Juan ¿En orden? En orden. Vamos. Repearse toda la gente, ¿eh? Ahora mismo, ¿eh? Tapamos fila, tapamos fila. Juan José te queda por la izquierda, ¿eh? Graba, Juan José. Graba al chiquilino, graba al chiquilino. Ay, ay, ay. Nos dispersamos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Bueno, pues se van incorporando nuevos grupos de disfraces a este calle conforme pasa por los distintos puntos claves de esta localidad. Y vemos un grupo nuevo, vamos a preguntarle de qué van disfrazados, a ver si quieren hablar con nosotros. ¿De qué vais disfrazadas? De coche tope. De coche tope. Bueno, ¿y a quién se le ocurrió la idea? A mi amiga Beatriz. Sí. A ¡Beatriz, ¿Esa es Ella es la culpable, ¿no? Sí, sí. Es la culpable. Y bueno, ¿desde cuándo participáis en el carnaval del cerro? De siempre, de siempre. Bueno, yo le preguntaba a algunas niñas de qué se habían disfrazado otros años, de qué os habéis disfrazado vosotros otros de años. De mi ¿Sí? Bueno, hay un concurso, por lo tanto, como nos han comentado, ¿no? Sí. ¿Y cómo, en qué consiste el concurso? Contadnos. En el mejor disfraz, gana un premio. Esperemos que este año toque algo. En el mejor disfraz, este pasa calle, ¿no? Sí. ¿Y cuándo darle un premio? Cuando llegamos allí al final. Vale, muy bien. Bueno, y también se dan premios al grupo más animado, al grupo que más baile y que más canta sí. Venga, enseñarnos un poco el ánimo de aquí del Cerro. ...descubriendo este pasacalles... Eh, ...los disfraces que, que vienen... ...de la mano de vecinos y vecinas... ...a ver si algunas quieren comentarnos... ...hola... ...hola... ...¿de qué vais disfrazada? ...de esponja de ducha... De ...esponja de ducha... ...bueno y cómo surge esa idea tan original... ...¿cómo surge la idea? ...¿cómo surge la idea de disfrazarlos de esponja de ducha? No? Oh, ...la verdad lo vimos en internet... ...lo visteis en internet... ...y os disfrazáis todos los años por carnaval... Últimamente sí, nos estamos disfrazando. Todas las amigas, ¿no? ¿Cómo surge la idea de empezar pues un poco a formar parte de este pasacalle? Pues hace dos semanas empezó, lo hicimos y ya El viernes y otra vez este viene y ya está. Bueno, y venís a pasarlo bien, ¿no? Sí, claro. Pues nada, muchísimas gracias y que disfrutéis mucho. Bueno, vamos a seguir recorriendo esta Plaza del Cristo a ver si podemos descubrir algún... Disfraz más. tenemos por aquí algunas que parecen que van de gominola. ¡Hola! ¡Hola! ¿De qué vais disfrazadas? Vamos de chuche. De chuche. Vemos que es muy elaborado el disfraz, ¿no? ¿Cómo se ha confeccionado esta idea? Pues llevamos así más o menos un mes haciendo lo que eran las piruletas, la base, las esponjas... La verdad es que tiene su trabajo. Aparte del día de hoy, del día del pasacalle, ¿hacéis alguna actividad dentro del carnaval también? ¿Participáis en algo más? No, esta mañana nada que fue, esta mediodía la coronación de la reina y la semana que viene la actuación de Chirigota. ¿Y os gusta la Chirigota? ¿También formáis parte de ese teatro de carnaval? No formamos parte, pero me gusta, a mí me gusta, la verdad. Bueno, ¿cómo, ¿de quién fue la idea de, de disfrazar los estallos de, de chuches? Pues fue de mi madre y mía, de las dos. Sí. Bueno, y supongo que habrá pues mucho detalle de costurera, ¿no? De coser, de gente que tenga un poco de idea. ¿Vosotras coséis? Mi madre, mi madre es la que cose. Ella es la que se ha encargado de todos los disfrazos. De la gomita y eso, sí. Ella, ella Pues nada, muchísimas gracias y a disfrutar del pasacalle. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, vamos a ver si seguimos, porque hemos visto por aquí también que hay algún grupo que viene de mexicana, a ver si quieren hablar con nosotras. Hola. Bueno. Hola. ¿De qué vais disfrazadas? De Coco, la, sí, película. la película. De Coco de la película. Os gusta la película, ¿no? Sí. ¿De qué os habéis disfrazado otros años? Contadnos un poquito. Pues nos hemos vestido de.. A ver, de Drag Queen. De superhéroes. Otro año nos vestimos de la monja de Balak. De la película. No me acuerdo cómo se llamaba la película. Anabel, Anabel de la película Anabel. ¿Y qué más nos hemos vestido? De superhéroes el año pasado. Ah, de superhéroes el año pasado. ¿Y habéis ganado algún premio de este pasacalle de superhéroes? El año pasado de superhéroes conseguisteis un premio, ¿no? Sí, sí, cuando menos lo esperábamos. Sí. Y bueno, aparte de, de este pasacalle, ¿de qué otra forma disfrutáis del carnaval aquí en el cerro? El Nosotros somos más de esto, de la pintura y los disfraces. El plan Chirigota, menos. ¿Y normalmente os juntáis las amigas un poco para formar el grupo? El grupo de amigas, sí. Bueno, pues a disfrutar entre amigas. Muchas gracias gracias. Bueno, seguimos, vamos a seguir recorriendo esta plaza del Cristo, vamos a acercarnos un poquito más para acá, porque creo que había pues, un grupo bastante original, que habían escogido una especie de globos lilas para disfrazarse de uva. Vamos a acercarnos un poquito a ellas, a ver si podemos hablar con ellas. ¿Sí? ¡Hola! disfrazada de uva, ¿no? Sí. Muy elaborado, ¿no? Hombre, con Globo. ¿Cuánto tiempo has estado llenando Globo? Por toda la tarde. Pero esto es cómodo, es cómodo. ¿Cómo lo estás pasando esta tarde? Bien, todo un poquito incómodo. ¿Crees que vas a conseguir algún premio del pasacalle? No, nosotros lo hemos hecho para divertirnos. Pues nada, muchísimas gracias. Bueno, pues os dejamos disfrutando en esta Plaza del Cristo como veis estaba rotada pasa? el pasacalle continuará a lo largo de las calles hasta llegar de nuevo a ese centro social en el que finalmente se darán los premios de este día de disfraces aquí en el cerro del andévalo ...ambiente es inmejorable en esta jornada carnavalera... ...aquí en el Terro del Lo ...hemos visto disfraces de todo tipo... ...hemos visto pues coches, tope, policía, de todo... ...uvas, gente que iba del mar... Gente, ...sobre todo mucha gente dedicada a los carnavales... ...y que le ha dedicado un tiempo a pasarlo bien... ...a disfrazarse y a preparar esta jornada de convivencia... ...entre vecinos y vecinas y de diversión y música... ...os dejamos que disfrutéis un poquito más... ...que veáis un poquito de este ambiente en la Plaza del Cristo... ...aquí en el Cerro de Landévalo... ...nos vemos en la próxima edición de Macho en la calle.